pasito, mojarra de todos los tamaños, ¿no? Sí, así es. Costa, así que vamos a buscar una más chiquita, ¿no? Claro, estamos buscando una más chiquita para una seleccionada Sí, bonito. Muy, muy buena mojarra. El Catu, ¿kilómetro? 112. Ahí vamos. Dale. 12.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 del pescador vamos a presentarles unas promociones en lo que es termo termo de primera calidad tenemos eh, la una marca contigo son los que ven acá marca Coleman eh, bueno conocida bueno, sí, la marca Stanley también algunos de la marca Waterford de la marca termo okay. bueno, tenemos distintas capacidades tenemos termos de un litro un litro 200, eh, de 700 centímetros cúbicos con manija sin manija para distintos distintos gustos tenemos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 El efectivo le ganes 10.000 pesos y el de 1.400 litros le va a quedar 11.000 pesos. También pueden abonarlo al precio de vista en cuotas sin interés, en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés. Abonando con visa, cabal o Master. Hacemos envío a todo el país, el malaje y el despacho está a nuestro cargo. Al pie de la pantalla tienen nuestras oportunidades para comunicarse. En Freyere volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo.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 para el servidor, ¿sí? en esta de ciervo, servimos con la vaina de cuero, llamen, comuníquense, vengan a buscar el regalo del día del padre acá en negocio que lo van a encontrar seguramente. Tinto unos cuantos. No te puedes quejar. Ya va a la, la sardén, man. De una. Sardina. Una sardina. No, no es una sardina. Sí. La tenés que enlatar. ¿Eh? Claro, sí es una satinita. Grande. Variedades. Encontraste el artilugio justo, el mojarrero Buen peje, ¿eh? Buen peje 在这儿有朋友 Ril Zafiro, 35, tres rulemanes, espectacular, lo acompañamos con una caña, Aitue Kunan, 4 metros, La Lagna, 4.15, Nico Red, 4.15, Nico Bol, 4.30, todo grafito, el combo exclusivo solamente en mil pesitos, pero para redondear la oferta va de regalo el multifilamento y para llevar todo, ¿qué más? Pe gordo está loco, el bolso de pesca,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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Es grande, eh. Vamos. A ver, Rolinga. ¿Qué trae Rolinga ahí? ¡Buró, buró, buró! ¡El peje! ¿Y el otro? ¡El dentudo! ¡El Sí. ¡El dentudo! ¡No, peje! ¡Uh, Mirá ¡A ver, Rolinga! ¡Perdón, el muchacho! A ver, no hay señores, hay uno cada uno. Mirá, este es el cordobés de Alcoiris. Sí. <ríe> sí, Qué grande, la señora. Sí. Vamos, ah. bueno, vamos por más. Vamos por los más, mitos vamos. negros entre los puntos, mirá. ¿Valen, mira. No, valen, eh, chiqui. Ahí nomás, vale. No, levantá algo. No. <ríe> a ver, después valen? Valen. Mostrame loca acá se lo vamos a mandar al del pescador TV, bravo. Mirá, Gaby. Qué pescadito. Viene ahí, eh. hermoso Vamos a seguir por más.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 school.artificiales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 Así que les recomiendo por supuesto los servicios de Daría Rubén de Sano, a quien estamos agradeciendo este material.